Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. en este video les compartiré el significado de soñar con ratones, a continuación les mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con ratones blancos, refleja tu personalidad buena y generosa pues siempre estás pendiente de tus seres queridos e intentas ayudar en todo lo que puedas. Soñar con ratones vivos, reflejan miedos y preocupaciones, puede ser algún temor a perder tu trabajo o a un ser querido por enfrentamientos, o también algún miedo referente a lo monetario, de no poder afrontar deudas. Soñar con ratones en casa, tiene que ver con un mal ambiente en casa, ya sea una discusión, problemas con tu pareja o con tu familia, u otras personas tóxicas a las que has dejado entrar en tu vida pero que son más dañinas de lo que imaginabas. Soñar con ratones en la cama Es un símbolo de que te estás llevando alguna de tus preocupaciones a la cama, que no te están dejando dormir o descansar como deberías. De igual manera, si sueñas con una rata en la cama, los ratones también pueden revelar problemas de pareja, pues es posible que no estés pasando por tu mejor momento. Soñar con ratones corriendo. Pueden representar muchas cosas dependiendo de las sensaciones que tengas en tus sueños. Si son sensaciones negativas cuando ves ratones corriendo por tu sueño, su significado te revelará momentos de estrés o de ansiedad en tu vida. Si los ratones que corren en tu sueño corren con prisa y te resulta complicado atraparles, indica que te está resultando muy complicado superar esa época de estrés y que necesitas tomar un descanso para volver a reencontrarte. Soñar que los ratones te persiguen Augura que algo no va bien en tu vida, puede ser que se trate de personas tóxicas que te están persiguiendo Intuyes que esas personas quieren aprovecharse de ti y ese ratón aparece en sus sueños para que esté alerta a la realidad Soñar con un ratón gris esta tonalidad en sueños está asociada a la depresión, a la tristeza, a la visión negativa de la vida, personas tóxicas y comportamientos dañinos. Quizá este sueño con ratones grises te está alertando de que no estás en tu mejor momento, de que sientes tristeza y negatividad o que hay personas a tu alrededor muy negativas que te están llenando de malas vibras y deberías alejarte. Soñar con ratones blancos, simboliza la pureza, en este caso limpiar las energías negativas, por ende esto apunta a que una persona te ha hecho algún tipo de daño emocional, pero sabes que está arrepentida y que puedes darle una segunda oportunidad. Soñar con ratones marrones. El marrón cuando se trata del color de los animales en los sueños refleja que hay algo estropeado en tu vida, generalmente relacionado con tu entorno. Es posible que se trate de un sueño que apunta a personas tóxicas, personas conflictivas con las que estás teniendo algunos problemas, pues tienen una mala influencia en ti o personas que sospechas que te están traicionando. Soñar con ratones pequeños. Advierte de esos pequeños inconvenientes diarios que pueden aumentar de tamaño de un momento a otro y en el que estás a tiempo de solucionar esa situación Así que identifica si hay un problema pequeño que te está afectando demasiado Debes buscar ese pequeño ratón en tu vida Según tu situación emocional y tus circunstancias Tal vez se trate de una pequeña discusión o una pequeña sospecha de una amistad que no es verdadera También son sueños que hablan de inseguridades, de baja autoestima, de timidez, etcétera Soñar con ratones recién nacidos Se trata de un problema que están naciendo en tu vida y que poco a poco se está quedando en tu interior. Debes intentar encontrar una solución antes de que ese problema o preocupación se haga más grande. Soñar con ratones grandes Se trata de problemas bastante grandes que están ahí en tu vida y que debes solucionar. Quizá estés en un momento de tu vida en el que quieres rendirte, por lo que necesitas deshacerte de ese ratón tan grande que representa ese problema grande en tu vida. Soñar con matar un ratón Como hemos visto los ratones representan personas tóxicas o problemas y conflictos internos Por lo tanto soñar que matas a ese ratón quiere decir que te deshiciste de todo lo que producía negatividad o problemas Y que has sido capaz de superar esa situación o esa persona que te estaba afectando Soñar con ratones muertos es de buen augurio, pues revela que ese conflicto que tenías contigo mismo o con personas tóxicas ha finalizado. También indica que tendrás una nueva etapa para ti mucho más feliz que la anterior, pues lograste hacer limpieza en tu vida superando esos obstáculos que parecían oírse, no pero que por fin lo lograste sacar de tu vida.